Enfermo, senté escenario consciente de golpe fuerte. Sente papeles de se llama verde que no me quiere. Oye, a mi enfermedad de mente, tosiente a lo que cueste. Oeste, sur, calle, brillo, aprender luz. Dejo, acostumbro conocer nube, tierra, donde el llanto de lágrimas de la naturaleza recalco en la siguiente estrofa. abro la broa, antes y la sigo, ahora. Voy volando del micrófono Fondoresco, fondeo ahora Reconozco, sí, reconozco Roca verde de mi lodo Pongo reconcentrismo a la vida Hago que la fuerza se mencione, Babilón muestra, muestra, empone. Allan y como a mí me dañan, alzan pulgares y pasan a contestar mis frases. Hace que amplen mis pensares. No te aturde que quieran que sigas en el mismo agujero. Alzo mi masa y ese agujero. Luego lo disfrazamos lo jugamos. Senos, o respétate y no pongas mierda lo que compartes Y va también para tus coherentes sueños yo, De el micrófono condoresco Fondeo Ahora reconozco, sí, reconozco roca verde de mi lodo Pongo reconcentrismo a la vida y yo contigo hago que la mi mayor estado a tu lado traturado ayuda al árbol energía movimiento mil estado anotado yo de roca de marihuana contesto reposa en mi cráneo desapareces en mi interno la escritura es microbio quien pasa de nuevo en mi sueño que seas dios sería desagrado al pensar obsceno oh, Pasa las horas, hojas que escribía antes del sol que al alejarse mi vida alma, infierno, corazón llegaron los frascos, que ansia de letra vomitada, tiembla mi pulgar al tambor, el micrófono pondoresco, pondeo, ahora reconozco, sí reconozco, roca verde de mi lodo, Por reconcentrismo a la vida y yo contigo hago que la fuerza se mencione, Babilón muestra, muestra, en allan Ayan y como a mí me daña De el microfón fondoresco. Yo hago Yo que la fuerza se mencione rey Babilón. Rey muestra, rey muestra, en